Mi nombre es Rafael Humberto Peña Hernández, habitante de Cerrito Verde. En este momento estamos haciendo la práctica de sembrado de los viveros que hemos hecho con el Instituto Cinchi. Este programa me ha parecido muy bueno porque es la recuperación de la parte ya deforestada. Entonces vamos a sembrar más plantas maderables, frutales, palmas, para que la tierra se ponga nuevamente, recupere su, su, su parte inicial. Entonces a mí me ha muy bien este programa que en este momento está avanzando el Instituto Sinchi. Muchas gracias.